Hola amigos, para mis 7.000 suscriptores, les regalaré una acción de Photoshop, pero ¿cómo se usa? Bueno, primero creamos una nueva capa, dando clic en nueva capa, y cambiamos el nombre, así como se muestra, en idioma e inglés, o bien vamos a capa, nueva capa y damos el mismo nombre. Enseguida seleccionamos herramienta lazo magnético, y vamos haciendo un trazado en la parte que nos guste, en mi caso será en esta zona, ya que mis cosmos, se esparcirán hacia la izquierda, tengan seleccionada la capa del modelo. Ahora seleccionamos la capa nueva, con bote de pintura y color rojo llenamos el trazado, y aplicamos la acción, para abrir su menú, vaya más, ventana, acciones, o bien presión en tecla Alt más F9, como dije, mis cosmos serán hacia la izquierda, abrimos la carpeta de left, y damos clic aquí, y luces, cámara, acción, y el Photoshop empezará a trabajar a crear capas, solo damos Enter, Enter, Enter, haya set, Apply, Apply, Enter, o lo que nos pida, recomiendo que solo sea Enter No se asusten, pensarán que su Photoshop se volvió loco, pero no, solo requiere de dos capas, y empezará a trabajar. Quiero aclarar que este proceso toma de 15 a 20 minutos, pero el resultado es espectacular, si no quieren mucha luz solo marquen una pequeña silueta en rojo y listo, yo pondré pause en partes del video, para que vean el avance y si les gusta esta acción de Photoshop, ¿entendido? Aquí hubo un problema. Sin más, se detuvo. Bueno, solo den clic al proceso siguiente, y acción. Listo, continuamos. Es gracioso, así se ve bien también. Amo estas acciones. Quiero recordar que esto es un regalo a mis 7.000 suscriptores, si eres nuevo y te gustó esta acción, suscríbete porque tengo 70 acciones impresionantes más, y regalaré una cada 100 suscriptores, es decir, 7.100, 7.200, 7.300, 7.400 así, sucesivamente, así que suscríbete ahora a mi canal de YouTube, y espera actualizaciones, no pido mucho, solo un like, y un suscriptor, eso me ayuda muchísimo a hacer esto que hago. Esto que estoy haciendo es solo un extra, no es necesario que tú lo hagas, solo quiero que se vea un poco su brazo donde está toda esa luz, si quieres que no esté tan atascado de luz solo traza un poco de rojo, y listo. Bueno eso fue todo, espero te haya gustado este regalo, nos vemos en otro video, y dale me gusta. Palabras sobran, Samus. Sensei.